El 27 de febrero salieron tres ministros del gobierno. Entre esos tres ministros, la ministra de Deporte, María Isabel Urrutia. Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. La cosa con la ministra de Deportes es que cuando el gobierno nacional le pidió la renuncia, cuando el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia, le pidieron que esa renuncia tuviera una fecha del primero de marzo. Y yo les recuerdo, los ministros de gobierno son funcionarios de libre nombramiento y remoción. O sea, el gobierno los puede nombrar cuando ellos quieran y los puede sacar el día que ellos quieran. En todo caso, lo cierto de esta historia es que María Isabel Urrutia retó al gobierno nacional. Yo recuerdo claramente cuando al día siguiente fue citada a la W Radio a una entrevista, invitada mejor a la W Radio a una entrevista, y ella allí dijo, yo todavía sigo siendo ministra, no me llamen ministra, porque el gobierno no, al gobierno no le he presentado la renuncia y el gobierno no me ha declarado insubsistente. María Isabel Urrutia, nuestra campeona olímpica, es la saliente ministra del deporte. Señora ministra saliente del deporte, gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, como está? un saludo muy especial para todos los colombianos. Eh, todavía no he salido porque no no he renunciado ni me han declarado insusistente, hasta hoy soy ministra. Luego de esto, pues lo que se confirma es que ella sí presentó una renuncia, pero que la presentó con una fecha del 13 de marzo, cuando el gobierno nacional le había dicho que esa renuncia tenía que ser a partir del 1 de marzo. Pues esta señora ministra, en un reto al gobierno nacional, en un reto al presidente Gustavo Petro, y seguramente aconsejada por otras personas que van en contra de este gobierno, lo que hizo fue seguir en su puesto y firmando contratos. Desde el día en que el gobierno de Gustavo Petro le pidió la renuncia a Madre Isabel Urrutia, que debió haber sido inmediata a partir del primero de marzo, hasta el día de hoy ha firmado 264 contratos por un monto de 23.920.982.500 pesos. Esto es muy grave porque estos contratos se dieron en calidad ya de prácticamente desministra. O sea, estos contratos los firmó ella a modo personal y no había nada ahí hablado con el gobierno. ¿A quién le entregó estos contratos? ¿Por qué le entregaron estos contratos? Como se ve acá en las imágenes, contratos por cifras cerradas, 70 millones, 60 millones, 80 millones, 13 millones. Y la gran mayoría de esos contratos para prestación de servicios. Hoy pues lo que ha ocurrido es que el gobierno nacional, el presidente Petro, la declaró insubsistente. Esto tenía que ser así, pero aparte de esto, yo espero que la justicia haga las investigaciones necesarias, porque tiene que saberse por qué ella tomó la decisión de seguir firmando contratos, por qué desobedeció prácticamente una orden presidencial, por qué no obedeció al llamado que le hizo el gobierno nacional de que tenía que renunciar ya y abandonar su cargo, cuando su cargo es un cargo de libre nombramiento y remoción, por qué siguió firmando contratos. ¿A quién le firmó estos contratos? ¿Quién dio la orden de firmar esos contratos? ¿Por qué uso de esta forma de la bondad del presidente Petro? Así de esta manera es como si se si han ido aprovechando de la confianza del presidente Gustavo Petro algunos de sus ministros. Por eso cuando ustedes ven en las noticias artículos como estos donde se dice que ministros han salido, que funcionarios han salido y que tal vez quieran seguir saliendo, es porque hay una razón fundamental, es porque... Muchos de ellos han entrado al gobierno nacional, pero no para llevar a cabo los planes y programas que el, que el gobierno del presidente Petro quiere hacer en Colombia, sino para hacer su propia voluntad. Les agradezco mucho por haberme visto. Yo soy Jenner Usuga, Síganme en mis redes sociales. Chao, chao.